Cuando he estado debajo, pues siempre ha estado con el ahí encima mío, claro, para subirme los ánimos. Y el momento más, más bonito para mí es cuando se acaban las las, no de sobrar de Ella no se enteraba de nada y sin embargo yo la encontraba un poquito en la calle y era como un... ponía una sonrisa de, de lado a lado. Y una niña que venía corriendo y digo, ¿no? A ver esta que me he echado? no la conocía había cambiado tanto no de 10 años que yo la había dejado de ver a trece años ya cuando vi que era este este chico de niña que era un ojito derecho para decir que era la más chiquitina de entonces y el beso ese que me dio me supo me dio las gracias de una forma total recuerdo un beso de una conversación en un yo por la noche no Cómo la persona trasladaba su miedo a morir, ¿no? Y cómo fue ese proceso y cómo fue un cambio vital para mí. De, de ¿Cómo yo entendía la muerte, cómo entendía yo el acompañamiento ¿no? y, y cómo poder acompañarle hasta el último momento y siempre lo recordaré. esas conversaciones, esas cosas, y hoy en día me ayudan mucho. Otro momento fue un, un chaval que ya tiene 22, 22 años, ha sido padre hace poco. Y, y estuvo con nosotros tres años. Pues cuando fue padre, ya no estaba con nosotros, hacía mucho tiempo que ya había salido del centro, se veía su vida. El día que fue a ser padre, llamó por teléfono y dijo, eh, vais a venir. Y claro, por supuesto, eh, cuando salga a trabajar voy para ir. Es que el día que nazca mi hija, quiero que estéis aquí vosotros. Una pregunta difícil de responder de manera, de manera rápida y concentrada. Eh, diría que es es una relación, que es una relación de por medio y que va a depender ese acompañamiento del objetivo de que se establece en esa relación. ¿no? Para mí, acompañar es ponerse del, del lado del sujeto. Para mí, acompañar es básicamente caminar con, con el otro, enriquecernos mutuamente. Hacer un camino con una persona ¿no? eh, y luego desaparecer. En ese trayecto, en esa relación fluida y sin, sin demasiadas barreras ni fronteras, será algo especial, será, será algo de un proyecto distinto al que había existido hasta ese momento. Pues compartir los buenos momentos, los, los malos, malos, eso es. Si alguien te está pidiendo acompañar, porque lo necesita, entonces es entender qué es lo que está necesitando, escucharle y caminar junto a esa persona. Que la persona esté, esté ahí cuando la necesitas, pero que no invada tu espacio. Y Yo definiría el acompañamiento como dos palabras, igual, dar, dar algo al otro, pero también recibir. No, todo el mundo te dice que eres muy generoso porque das tu tiempo que va. Es una oportunidad que tengo de, de mejora de mi vida, de ser mejor y de aprender a, a vivir mejor. El no cabana necesita distintas cosas de la persona que la acompaña? Establecer la relación de ayuda desde un equilibrio, ¿no? en el que las dos personas estemos en el mismo plano. Y lo mismo que acompaño, me acompaña, ¿no? que sí, no sé qué me comunica ¿no? Algo no, por... solo, no solo ir al sitio, hacer lo que te resulta que hacer y ya está, Para o sea. mí el acompañamiento engloba dos partes importantes. Una es estar ahí, simplemente estar ahí. Y, y otra es el apoyo incondicional. Puedes estar ahí, ayudarle, pero el camino como tal lo tiene que hacer él. Que la gente pueda encontrar respuestas.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 Ponerte en el lugar de la otra persona y, y ser capaz de, de comprender. Que puede tener la otra persona mucha voluntad de acompañarte y de decir yo no quiero que me acompañe esta, no petardo, quiero que me acompañe. Un petardo, un petardo, un un un petardo, para volver en la cabeza loco. No, no, mejor que no venga. Es importante que exista un, un equilibrio, un feeling. No, no, no. Buen rollo. Pero yo creo que, en esencia, las prácticas han cambiado poco. Siguen siendo las mismas, lo que pasa que hay más gente que las hace o que dice que las hace. Yo desde la perspectiva del tiempo libre creo que cada vez hay más necesidad. Eh, lo bueno es que ahora se habla de acompañamiento y tenemos la oportunidad de, de discutir sobre qué es acompañamiento para ti, qué es acompañamiento para mí. Creo que hemos roto un poco con esa distancia entre el rol del acompañante y el rol del acompañado. ¿no?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 ...y siempre con la mediación de alguna tecnología... ...en segundo lugar, el aumento notable de la burocracia... ...y en tercer lugar, que la coordinación entre profesionales... ...y recursos ha quedado reducida al intercambio ocas ocasional de informes... ...conversaciones telefónicas o emails, ...cuyo principal eje y sostén es la derivación. La administración no lo entiende mucho... ...el tema del acompañamiento, ¿qué hacéis? con el acompañamiento, no vemos resultados inmediatos. Antes de llegar a los recursos se necesita también un trabajo previo con algunos colectivos. ¿no? Las prácticas institucionales tienen a su vez una tendencia natural y estructural hacia la homogenización y el borramiento de las diferencias. Suele haber un patrón patrón cortado de lo que se busca de una persona que entra <coughs> a uno de estos proyectos, que es eso, que es... Que salga y salga con, con una idea de trabajo, salga con una idea de casa, salga con una idea de esto y es hiperdeprimiente, ¿no? Es como dormir, trabajar, comer, morir. <ríe> y pienso que eso debería, debería cambiar, debería estar ambientado a cada persona. El concepto creo que lo tenemos que manejar más, enriquecerlo más para que no parezca